Hola, bienvenidos al canal sayas 360 sean bienvenidos amigos, el día de hoy les vamos a platicar acerca de los colores de otoño, ya casi en diciembre, pero bienvenidos a este, a este lugarcito. Sí, sin querer ya nos tocó ver la decoración navideña, porque aunque todavía es noviembre, aquí ya la pasa Halloween y, <risa> y en automático creo que es navidad, porque sí. ya todas las calles empiezan a estar alumbradas, eh, decoradas, los centros comerciales, eh, las ventas de arbolitos de navidad. Pues eh, realmente todas las imágenes que están viendo es el recorrido de la parte de Bornavi. En estas eh, calles, como se podrán dar cuenta, hay lugares, hay calles muy hermosas donde se puede visualizar el color amarillo, el color rojo, un color naranja, eh, son colores muy bellos que, pues, que pues nosotros allá en México no tenemos. ¿no? Sí, exacto, no, al menos no en la Ciudad de México, ni en la delegación en la que vivíamos, pues no, no teníamos eh, este acercamiento visual con el cambio de, de otoño, porque siempre nos tocaba como el cambio de temperatura, pero no de estacionario de hojas. ¿no? Y aquí sí, es algo que, que se ve en todas las calles casi de, de Canadá, hay algunas calles, como lo pueden ver, que están como más frondosas con árboles y que se marcan mucho los colores. Y hay otros que otros arbolitos que se quedan, este, pues verdes. ¿no? Pero aquí sí podemos contemplar ese cambio de, de estación en colores y en temperatura. Y pues. No, no. Eh, los colores, la verdad es que es algo muy bonito. Eh, las primeras ocasiones, que, que, que fue el año pasado, ya cuando veíamos esos, esos colores, eh, es algo padre. Eh, verlos en video no se eh, compara en nada que verlos presencial. Y, y pues nos hace ver y notar cómo es la naturaleza, ¿no? realmente cómo se hace ese cambio de que eh, en el periodo de, de, de otoño pues vemos ese cambio de colores, cómo es que pasan del color de verde y empiezan a caerse todas las hojas, realmente es algo pues muy, muy, muy hermoso, ¿no? Sí, para nosotros que somos nuevos, la verdad es un, un atractivo natural muy padre, pero para la gente que ya vive aquí o que nace aquí, pues nos decía el esposo de una amiga, ah, es que para mí es normal, ¿no? ver este cambio de estación, y no le, o sea, no, le, no le ve como que algo tan relevante, ¿no? como a lo mejor nosotros, pero porque mucha gente ya está acostumbrado a, a ver este, este proceso. Pero para nosotros sí es algo así de wow, ¿no? Y pues todos queremos tomarnos fotos y videos y, sí. y, y lo que se pueda ahí en, en, entre las hojas y los árboles y todo así muy padre. Sí, también algo curioso, pues ¿esa es la parte de, de, del tránsito, ¿qué tanto dependes de un carro? Eh, qué tanto eh, dependes de los servicios de, de, de transporte eh, el lugar en donde vives eh, pues aquí les quiero quiero aprovechar para comentarles acerca de una página no nos están patrocinando, no, no, no, nada, no, no, es un, no es un anuncio patrocinado pero hemos visto que esta página tiene un alto contenido y tiene un alto match que, que supongamos llegas a Canadá que vives ya en Canadá y que te quieres mover porque a lo mejor la zona en la que estás pues no hay mucho para dónde caminar o no hay mucho para dónde andar en bici o que depende, dependes mucho del carro para ir al, al supermarket a hacer tus despensas y todo. Eh, es punto clave que el lugar a donde vayas a rentar pues justamente pongas el código postal en donde está la casa, donde está el departamento, donde está el basement y lo pongas en esta página. Esta página te va a dar tres datos muy importantes, que va a ser el tema de este, eh, qué tanto dependes de un carro para hacer tus cosas cotidianas, como ir al, como ir a, al supermarket, como ir a caminar, este, que haya pues, de repente varios negocios o que necesites ir eh, por algún cambio de neumático, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué tanto dependes de un carro para mo poderte mover? Eh, inclusive para poder alcanzar la estación del metro o, la estación, o alguna, algún transporte. La otra es justamente es qué tan transitada está, qué tanto puedes tomar eh, en transporte o qué, tanto, qué tan cerca estás del metro. Y el tercer punto que evalúa, eh, la zona de bici, qué tanto puedes usar la bicicleta dentro de la zona donde vives. ¿Tú cómo has visto esta página, amor? Eh, está padre, yo la verdad eh, cuando rentamos el basement no me fijé en eso. No nos fijamos. O sea, no, no le dimos importancia. Eh, afortunadamente no nos queda eh, tan lejos el metro, la estación del metro. Eh. No nos queda tampoco retirado eh, para hacer la despensa. Hay un pequeño mercadito, pero no, no es tan cómodo como para salir a caminar porque como está mucho en subida, eh, de repente puede ser muy pesado. Entonces nosotros normalmente esperamos a tomar el camión o, o el metro, pero digo, no está mal ubicado. Pero si no tuviera tanta inclinación, yo creo que estaría perfecto como para, pues para salir a caminar y trotar o cosas así. Sí, exacto. Y por ejemplo, eso también habla mucho de, de, por ejemplo, si quieres ir a dar un camino ahí alrededor, pues de repente al estar en tanto en una colina, pues el lugar en donde vivimos lo evalúa con un 39 de 100. Y la verdad es que sí hace mucho match pero por el otro lado, ese tipo de evaluaciones también te puede hacer entender por qué está tan caro el lugar. Nosotros estamos pagando $1,350 del basement, cosa que en la zona de Greater Vancouver, pues, eh, es posible. Pero eh, llámese, eh, no sé si todos estén enterados, pero sí me gustaría comentarlo. Que llámese Vancouver, solamente la zona metropolitana, la islita donde está, este, donde está Stanley Park y donde está todo lo, cosmo, lo cosmopolita todos los edificios, pero no solamente está esa zona de Vancouver, sino también está lo que es Burnaby, lo que está New Westminster, está Richmond, está Delta, está Langley, está este North Vancouver, Coquitlam, eh, por Coquitlam, entonces toda, toda esa zona que está ahí eh, se llama Greater Vancouver, entonces digamos que alguien que diga que está en Vancouver, pero está hablando desde, llámese desde de ese interior del Greater Vancouver, pues está dentro de la zona, eh, lo que es Bornaby, pues justamente eh, pues te puede ayudar a poder encontrar un buen departamento. Pero ese departamento que viene siendo aproximadamente de unos 1,350, pues muy difícilmente se puede encontrar en, en, en, en un lugar ¿no? como lo que es la zona de Greater Vancouver. Eh, el departamento, el basement donde vivimos, pues está bueno y esa sería una de las desventajas, ¿no, amor? Sí, sí, sí, porque muchas personas dicen, ay, es que dicen que Vancouver es muy caro. Si te vas a las zonas céntricas, o sea, al mero centro y a un rascacielos <ríe> o a un superdepartamento, departamento, pues sí. Sí. Pero si te vas a las orillas, como dice Axel o a las ciudades aledañas, como es Burnaby, que ya no es Vancouver pero sí está muy cerca, ahí puedes encontrar eh, pues precios más accesibles de vivienda y eh, normalmente ahí pues ya es como que qué quieras dedicarle a buscar la vivienda cuál sea tu presupuesto pero pues puedes encontrar algo desde si eres una persona soltera pues puedes encontrar desde un cuarto de 700 dólares hasta una casa de 2.500 dólares para una familia, ¿no? pero ahí ya va a depender mucho, mucho, mucho de con quién vengas, cuál es tu presupuesto, en dónde estás trabajando y pues qué tan cómodo quieras estar Sí, sobre todo también influye mucho, por ejemplo, los, eh, el, el, eh, qué tan iluminado está, porque eh, en invierno pues, ya no llega tanto la luz del sol, son ocho horas nada más de luz de día, ya no tanto luz de sol, sino luz de día y nublado ¿no? y lloviendo, entonces qué tan iluminado está. La otra es el tema de qué calefacción tiene. Si es calefacción a través de aire caliente o si es el, el calentamiento a través del de piso interno. Nosotros contamos con esa calefacción de piso interno y la verdad es que nos funciona súper bien. O sea, podemos estar con temperaturas abajo, afuera de 3 grados, 5 grados y pues nosotros adentro podemos andar con short, con playerita y estamos súper super calientes, ¿no? súper bien, super, una temperatura de 23 grados, 22 este, otro, otro que puede influir es este, si tienes que pagar aparte el internet, si tienes que de repente hacer el pago este, de la lavadora si a veces está afuera o, o está abajo del edificio. La verdad es que hay de todo. Eh, nosotros consideramos que pues, es, es buscarle y ya dependiendo de, de, de gustos, porque hay, habrá gente que podrá pagar los $2,500 con tres departamentos, es, con tres cuartos, este, eh, pero habrá gente que diga, no, pues yo la verdad nada más busco un cuarto este, un, con un den Y pues, ¿en cuánto más o menos los hemos visto esos son no? eh, En Bornaby, eh, como 700 dólares Y está amplio y está amueblado <coughs> y bonito Ya en Vancouver, en el centro, creo que van desde los 700 a los 1,100 más o menos ¿En Bornaby cuánto con un como den? Como 700 de ¿700 menos que sí. el de los otros? Sí, sí, un, o sea, un cuarto. Ah, un cuarto. Un cuarto, cuarto nada uh -huh. más. Pero ya si quieres un basement con un, una habitación, pues encuentras desde $1,300, te digo, hasta $1,800. Pero bueno, te digo, ahí ya es cuestión de gustos. Desconocemos sí. eh, realmente... Nosotros hemos encontrado eh, justamente estos precios... Porque luego nos metemos a Marketplace y ahí estamos viendo más o menos cuáles son los costos, cuántas habitaciones, la ubicación, lo que les decía Axel: la ubicación eh, que también está calificada para, sí. para poder recrearse en bicicleta, caminando o en carro. Y. Um, pues, obviamente, eh, entre más lejos esté de la, de la ciudad de Vancouver, los precios van disminuyendo. La ventaja es que todas estas ciudades que están aledañas a, al centro de Vancouver, pues cuentan con una conexión eh, de una línea del Skytrain. Entonces, eso también facilita a veces el traslado, pero bueno, con el tiempo, pues también puede ser muy pesado como irte a vivir a, no sé, a a Surrey y, y trabajar en Bornaby, ¿no? por ejemplo. Eh, sí, eh, la verdad es que la distancia va a depender mucho. Eh, la, la verdad es que si encuentras un trabajo en Burnaby, lo encuentras en New Westminster, no tiene mucho caso estar pagando tanto en Vancouver, que si bien es cierto, es muy bonito, eh, le, hay, mucho, hay, mucho, hay mucho homeless y pues eh, Burnaby, lo que es Richmond, la verdad está bastante bien o sea sobre todo nosotros consideramos que es bornaby por Coquitlán y Coquitlán como buenos lugares para, para poder vivir te encuentras un lugar barato un lugar con todos los servicios y súper bien porque también tienes el metro entonces eso puede ayudar bastante eh, esa es la recomendación chicos pues puedan utilizar walkscore.com y pongan este, la dirección de su futura posible casa su futura posible renta y pues ahí evalúen, eh, vean qué tanto está calificada y a veces piensen que es una por otra, ¿no? a lo mejor van a encontrar un lugar muy bonito, pero puede estar mal ronqueada y que hagan dependencia del carro, que estén cerca de los transportes públicos pero que dependan del carro, ¿no? hay muchos, hay uno por otro y pues siempre son los sacrificios, ¿no? siempre hay que hacer un sacrificio sobre todo a los inicios, pues ya sí. saben nosotros nos venimos pues Ana viviendo en Kamloops y yo aquí en Bornaby y sí, que se, se, se, se trabaja, se sacrifica mucho al inicio, pero la recompensa lleva, lleva tiempo, y se trabaja poco a poco, y, y es poco a poco, ¿verdad amor? Sí, exacto. <risa> ya me estoy congelando. Ya estamos este, teniendo, tenemos mucho frío, pero... Sí, eh, pues sí chicos, si este, ¿sí planean venir a vivir... Chequen esta página, chequen en Facebook, chequen en Craigslist, eh, Zomper, son, son Zomper, como... Craigslist uh -huh. y Facebook Marketplace. Ajá, son como la, las aplicaciones que nosotros estuvimos usando para, para buscar una vivienda. Y pues también tengan mucho cuidado con los estafadores porque también ah, sí. los hay. <risa> ya lo habíamos mencionado en otro cuéntale, video. Cuéntale, porque es que no lo hayan <risa> No, mejor que vayan al video. Es el de House Tour. Y bueno, ahí si tienen alguna duda, pues nos pueden dejar un comentario aquí, pero tengan mucho cuidado porque pueden suceder muchas cosas. Nos estamos viendo amigos, cuídense mucho, fuerte abrazo, stay safe, make it real, hagan lo que suceda. Cuídense y apríguense muy muy bien. Fuerte abrazo amigos. Bye.